Con escombros en las calles y neumáticos incendiados, residentes en el sector Los Espínolas y otros aledaños protestaron en la tarde de este miércoles debido a que hace más de cuatro meses, según los denunciantes, no reciben agua potable. Aseguran la deficiencia se debe a que autoridades de INAPA le dan prioridad a plantas purificadoras de agua. Vea, vea como tengamos que andar buscando chines de agua aquí en esta comunidad. El agua la tiene toda y agua Randy y agua delirio le están haciendo daño a la comunidad aquí. Mire, hay una situación por los dominicanos en, en esta zona de los pinos, ¿no? hay una situación donde aquí hay dos plantas purificadoras de agua, donde el agua le llega a ellos y a nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, no nos está llegando el agua. Entonces ellos tienen una, plan, una, una bomba que, que, que es de 8 pulgadas que absorbe todo el agua que, nos, que nos, nos pertenece a nosotros. Advierten, esta protesta no es más que el preámbulo de su accionar, en caso de continuar siendo afectados por la escasez, por lo que llaman a las autoridades a atender la exigencia. Mira lo que está pasando con el agua, aquí tienen un promedio de 20 años bregando con esto del agua. El agua, va puso la tubería para la comunidad de Madeja, ¿Qué pasa? Aquí el agua llegaba, que estaba todo el mundo feliz. Desde que pusieron la compañía de agua, adiós agua. Entonces son tan rastreros y tan charlatanes que hoy es miércoles en la mañana no llegó el agua como que van a llegar y ya está llegando el agua después de problemas. Entonces, nosotros, nosotros, hagamos responsable a las autoridades, a la compañía de agua y a todos los charlatanes que tengan a favor de ellos, nosotros la comunidad vamos para la calle. Ven, nosotros no estamos tirando una piedra, en cambio, mira, la policía está aquí y está todo el mundo tranquilo. No estamos tirando una piedra. Pacíficamente, Fuimos de gobernador, vamos viendo el gobernador el viernes a hablar, a ver qué nos tiene sobre este problema. Si no resolver el problema de agua, sea como sea, sea por la buena, sea por la mala, sea como ellos quieran, oye, en esos tubos nos vamos nosotros a comer aquí, porque estamos ya cansados. Mira, nos venden los camiones a 1.200 pesos, los camiones, medio camión, 600. Si tú le dices que te regalen un camión de agua, ellos otros no regalan, que son tan desgraciados que si bien sido otros, dicen Dale en agua a la comunidad para que se sientan bien.